Martes de la veinteava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 19 del versículo del 23 al 30 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos Se los repito es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de los cielos Al oír esto los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió, Para los hombres eso es imposible, Mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, Yo les aseguro que en la vida nueva, Cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono de gloria, Ustedes los que me han seguido se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas o padres o madre o esposa o hijos o propiedades recibirá cien veces más y heredará la vida eterna y muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Ante el fracaso que acaba de ver con el joven rico, es una buena ocasión pedagógica para reafirmar una de las características del auténtico discípulo, la incompatibilidad entre el servicio a la riqueza y el reino de Dios. La imagen de la aguja utilizada por Jesús expresa y designa el sentido de una cosa imposible, si uno está tan lleno de cosas, si se siente tan satisfecho de sí mismo y no se puede desprender de su ansia de poseer y de la idolatría del dinero, cómo puede aceptar como programa de vida el reino de Dios. Jesús insiste en que el reino exige una entrega total. Lo que Jesús pedía a los ricos era...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 Usano. una renuncia a la riqueza que se consideraba una bendición de Dios Jesús les recuerda que al optar por el reino abandona las seguridades de este mundo familia, dinero, prestigio, clase social y se confían plenamente a las manos de Dios los discípulos preguntan entonces ¿quién podrá salvarse? si alguien ha guardado los mandamientos no puede entrar en el reino entonces ¿quién podrá? Jesús contesta que la salvación solo es posible con Dios. Para los seres humanos es imposible o sumamente difícil para aquellos que han puesto la riqueza como su único Dios. Este pasaje desarrolla dos temas, el peligro de la riqueza y la recompensa de quienes se despegan de ella. La única posibilidad frente al reino nos lo da el poder de Dios y su acción salvadora.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 no por ventajas económicas, ni humanas, ni espirituales, aunque estemos seguros de que Dios nos ganará en generosidad. Que el Señor los bendiga.